Fantasmitas, cómo están? Como les dije en el video pasado, íbamos a regresar al día siguiente de día para ver qué, pues, qué descubrimos en el patio que fue la única puerta que, pues, no encontramos la llave. Entonces ahorita ya regresamos, estamos llegando. Si se fijan, eh, solamente antes de entrar les quería enseñar esto. Permítanme un momento. Vean ahí arriba está. Algo Es como un monito Pero si se fijan es como Tiene como la cosita Es el cuchillo de la muerte Yo no sé qué sea eso, vean Y está perfectamente puesto ahí Eso no lo vimos ayer Porque pues estaba bien oscuro, pero vean Ok Pues vamos a entrar otra vez Se nos olvidó traer guantes. Tú no lo toques con la mano. Okay. No, con lo que ya estás. ok. Misma casa, solamente de día. Y si vieron en el video pasado, aquí era donde nos asomamos y no veíamos nada. La entrada está de que... Aquí. Entonces vamos a ver si ya podemos abrir. Ok, vista panorámica Panorámica Ok Ah, esto era lo que decíamos ayer Que si era un perro, que se vea medio extraño Una cuerdita Aquí esta ventana es la que da hacia adentro Que ahorita les enseñé Pero, pero esos panales no son no, no, pues las moscas no pueden panales, ¿verdad? O sea, ya y ahorita que entramos Las moscas, pues no están Este Aquí veo unas botellas viejas Que capaz alguien aventó, no sé Hay un hoyo ahí Me traje botitas Porque pues ven Estos son dos pájaros muertos pegados. Ok, eso no me late mucho. Ok, primera cosa rara, animales muertos. Este. Ok, una cuerda. Y ahí hay algo pintado. Eso se ve como más reciente Que por ejemplo Hasta los animales muertos se ven más recientes Que por ejemplo esto O aquella botella Estoy recorriendo ahorita así como que todo Para ver si hay cosas raras Así como de primera vista Y este ya empiezo a levantar Ah, miren, acá hay otro pedacito, no lo había visto este mm, Empiezo a levantar como cosas Y así con el pin por lo pronto Porque vean, si se fijan, hay como varios ladrillos Y cosas así Que igual puede ser como de, de casa pues sola, ¿verdad? Pero Pero por si acaso Levantar ¿Qué? O sea, aquí, supone que estas ramas Y vean hasta dónde llegan Déjame ver si sí, hay ¿Ah? ok todo bien creo que todo bien por acá ok les voy a hacer como que otra vista panorámica eh, para que vean más o menos cómo es que como es que está la, la casa y pues ya eso es todo ok ahora sí continuamos y ahora sí levantando cosas mm. Ok, aquí siento como súper paranoica Ahí les va Esas plantas están como si alguien las hubiera pisado Sí o no, están como curvitas A menos que así crezcan Pero según yo, mi instinto paranoico dice que eso no debería estar así. Ok, primera cosa Segunda cosa, esa pinturita de ahí Que no se ve vieja Ok, no Todavía la cuerda y no tanto Pero, o sea, no habrá más Cerillos, digo, que puede ser como de Ese, ¿no? Ay, si ¿sí era otro, sí No, eso no era. Pensé que era esto otro sería, otro pero no. Acá hay otro. Ay. Las plantas me traicionan. Con, la, con el pie que hay ahí abajo a ver, a ver ok mira, van a que ¿qué es eso? ¿No, te, ¿no hay un palito por ahí? Uh -huh. a ver, este, este, este ay no está muy duro a ver, a ver. es que no lo quiero agarrar con la mano a ver ¿quieres que agarre la cámara? no, espera ok, esto es como una vela aquí están esos otros heridas esto a está ver, esto está como pegado, ¿aquí esta vela o qué? a Pero qué raro que esto esté en el patio, ¿no? O menos como que alguien se haya brincado Esto es como un pedazo de pintura ¿Cuánto tiene ahí? Pues es que como estaba de esta cosa Voy a agarrar porque no lo puedo desdoblar. ¿Qué es? Eso? Pues es que no, es, es como un pedazo de. Es, ¿Cómo, qué? es como un pedazo como de periódico o revista o algo así, pero.. Pero lo curioso es que tiene como. la cara de alguien, ¿no? Pero ven los ojos y y está quemado justo no, no estaba, de la cara ¿eh? pues estaba pegado a esta cosa a ver el papel ¿qué dice pues el papel no dice nada solo está muy duro creo a ver Ay. No, no. Okay. es una veladora Bueno, una vela, no sé Ay, Algo me está picando Sí Muchos moscos Ok, creo que A lo mejor por esto también está El pájaro muerto de aquel lado, porque miren Vamos a checar otra vez para que vean que no tiene tanto Miren esto Vean Si esto estuviera como Desde hace mucho tiempo ya esto estuviera en forma calavera Y chequen eso Y no hay nidito aquí Esto, esto es como de avispas O de abejas, no sé eh, Como para que se hayan caído de nido O algo así, no Puede ser que por esto se escuchen ruidos Que alguien haya aprovechado Se haya metido, eso también, no sé no sé, no sé. Pero no lo voy a agarrar con la mano ni siquiera me lo voy a llevar. Ok, fantomitas, pues estoy casi segura que ese es... O sea, bueno, lo que encontramos aquí, los animales muertos. Y... y de, es que estoy viendo que hay muchos pájaros ahorita que nos metimos, qué extraño. Ya ven que los pájaros actúan extraños de repente Este, a lo mejor Digo, fue buena idea no estarlo tocando con la mano ¿No? Porque es lo primero que dicen que no lo agarres con la mano Porque Porque quién sabe qué pueda pasar Y Voy Se escucha Bien levecito Ok, creo que es hora de irnos. Ya estamos a salvo en el coche. Eh, y quiero que se fijen, o sea, todavía es de día. De que hay algo, hay algo ahí raro, pero no sé qué sea. Y si tiene algo que ver con brujería, yo ya ni siquiera me quiero meter ahí. Así que vamos a ir a entregar la llave ya. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Fantasmitas eh, Los saludos de hoy son para Lee MX Otro más para César Guzmán Para Miriam Paredes También para Alex López Y por último pero no menos importante Obi para Alice Williams Y aquí están los que pusieron el emoji secreto Para los emoji secretos tienen que estar atentos A Instagram porque ahí lo doy cada que subo video Así que ahí los espero Los quiero mucho y nos vemos al siguiente